el video eh, en estos momentos eh, vamos eh, a colocarlo ahorita tenemos para desaparecer un pequeño problemita técnico vamos a ver vamos a colocarlo vamos a pasar mientras tanto a la otra información vamos a pasar a la otra información y es que las cámaras de seguridad captaron las cámaras de vigilancia captaron el momento en que ultimaron a la joven el día de ayer en San Francisco acá Sí, tenemos la información acá, se pueden observar en las cámaras momento en que desconocidos ultiman de un balazo en la cabeza a esta joven, se aprecia como uno de los dos sujetos que se desplazan a, a, a bordo de una motocicleta Dispara la nombrada Sifora Yovanka Rosario Ten que transitaba en una pasola Rosario Ten recibió el disparo y posteriormente cae al, pavio, al pavimento según versión ofrecida se dirige a su lugar de trabajo en el residencial Nestalí de la comunidad de la comunidad de Mirabel de esta localidad, vamos a ver el máster si podemos colocar este video de las cámaras de seguridad que lo envié ahí vamos a ver si lo podemos colocar si está listo vamos a ver ahí está ahí está eh, eh, imágenes de la cámara cuando estos cuando estos yo te, te envié el video te envié el video para que lo coloquemos vamos a ver ahí está, ahí se puede ver amigas y amigos Vamos a ver si el máster nos puede colocar en las imágenes ya de video. Esta es una fotografía, esa es la joven cuando va en su pasola y uno de estos dos jóvenes le disparan en la cabeza. A esa es la joven. Esa es la joven que fue ultimada el día de ayer. Vamos a ver. A ver lo que tengo por acá, lo que tengo por acá. Vamos a ver si podemos ponerlo de aquí, ¿será? Bueno, tenemos un problemita aquí bueno vamos a ver si podemos ponerlo desde acá este es el video vamos a ver se puede ver aquí ahí va la joven ahí le disparan a la joven que va adelante ahí ¿Vieron cuando pasaron detrás de ella? ¿Vieron el disparo? Ella es la joven que va en la pasola con la blusa, mamé. Amigas y amigos. Vamos a ver. Esa es la joven. Ahí pasó de nuevo, ¿vieron? De verdad que es una pena, es una lástima, ¿eh? ¿Cómo se, se materializa el sicariato y la delincuencia en este país? ¿Cuántas cosas eh, tiene uno que ver? De verdad que da mucha lástima y da mucha pena que se estén dando situaciones como esta. Esperamos que las autoridades actúen en consecuencia y lleguen hasta las últimas eh, para darme el paradero de estos delincuentes que le quitaron la vida a esta joven cuando iba rumbo a su... Bueno, ahí creo que lo podemos ver de nuevo. Ahí, ahí podemos verlo con más claridad. Ahí está la joven. Ahí se puede ver con más claridad. Ahí le dieron el disparo y la mataron. ¿Pudieron verlo? Ellos se devuelven. Parate ahí, suízalo ahí. Ok. Vamos a ver. Ahí le, ahí le dan el disparo. Ahí le dan, ahí le dan el disparo. Ahí. Ahí le dan el disparo en la cabeza. La mataron, el disparo en la cabeza. Dan vuelta. Dan la vuelta dan la vuelta los dos desaprensivos ahí ahí que dan el disparo a la joven por una pena dios mío, dios mío ahí dan la vuelta estos dos bueno qué pena eh ojalá hablar con el paladero y que sea justicia en este caso Vamos a la publicidad y volveremos con más en breve. Caen con todos.